¿Qué tal neurofans? Bienvenidos a otro miércoles de análisis, en esta ocasión con el lenguaje corporal de Elizabeth Olsen. Hola, soy César Ceballos, fundador de YouMentory y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel en 10 semanas o quizá menos, con una metodología de alto impacto comprobada. El día de hoy analizaremos una entrevista publicada el 18 de abril del 2018 publicada por el canal de YouTube E-Cartelera, donde entrevistaron a Elizabeth Olsen y Paul Bithany, la bruja escarlata, y visión en el marco de la película Vengadores Infinity War, donde les preguntaban sobre la posibilidad del rodaje en solitario del personaje de la bruja escarlata. Analicemos pues el lenguaje corporal de Elizabeth Olsen. Al principio de la entrevista, Olsen está con las manos unidas, cubriendo la zona íntima. Eso nos sugiere inseguridad y poca confianza. Pueden ser factores externos, o bien que se siente con ansiedad por la presencia de Paul Bittany. Por su parte, el actor de visión, aunque tiene una postura relajada, sus manos se cruzan completamente al nivel de su muñeca derecha. Esto es indicio de que puede estar cerrado ahí a la conversación, su torso parece dirigido a otro lado diferente al entrevistador, pareciera que quiere salir o huir de la entrevista. Punto número uno, risa y buen humor, cuando Olsen dice que cree que su personaje tiene mayor control de sus superpoderes y cree que estará bien, a manera de broma, suelta una carcajada y voltea a ver a Paul. Este gesto es muy revelador porque pareciera que le tiene mucha confianza o bien busca su aprobación. El actor, por otro lado, responde con una amplia sonrisa, con una sonrisa escueta, dando asentamientos de cabeza. Acto seguido, Olsen se acicala el pelo. El significado de este comportamiento no queda de todo claro si es de estrés, provocada por la respuesta poco entusiasta de, de Paul, o si bien lo está cortejando, al tocarse el dedo anular pareciera quitar el anillo, incómodo anillo, desconozco si sea un anillo de compromiso o algo más relacionado eh, con su entonces pareja, Robbie Arnett, de ser esto cierto sería un indicio que su relación con su en ese entonces pareja no estaba nada bien, y al parecer el cuerpo no puede mentir porque al año siguiente rompieron su relación. Después se cruza de brazos y aunque en este contexto y por la forma en que lo hace, pareciera más un adaptador o apaciguador. Es decir, más que cruzarse los brazos, se autoabraza. Nota cómo acaricia ligeramente su antebrazo antes de poner sus extremidades ancladas. Cuando Pablo habla, es de notar la extrema atención que le presta Elizabeth a su compañero. Aunque sin una sonrisa y sin la dedo de cabeza que hemos visto en otros episodios, es difícil determinar si hay un gran interés en lo profesional o desde el punto de vista de cortejo. 3. Rapport. Rapport, mimetismo, o posición espejo que Elizabeth adopta con sus brazos es muy parecida con la posición de los brazos de Paul. Refleja que la actriz siente gran afinidad por el actor. La mirada no cesa en todo el rato que el actor está hablando. 4. mira la boca. Elizabeth Olsen lanza una mirada furtiva hacia la zona de la boca de Paul y acto seguido se muerde los labios de una manera muy discreta. Con los agrupamientos del lenguaje corporal que hemos visto de Elizabeth Olsen y en este contexto nos permite suponer que la actriz desea a Paul Bittamini. Baja un poco la mirada, quizá avergonzada, y queda reflexiva, pero su atención vuelve a cambiar cuando Paul se rasca y se acomoda el cuello. Pero dado la falta de contacto visual o la sonrisa del actor con Olsen, pareciera más un gesto de acicalamiento que sugeriría un lenguaje corporal de cortejo. Parece más que eso que simplemente tenía comezón cinco mordisco, después de casi tres minutos de interacción en la entrevista Paul por fin hace contacto visual con Elizabeth con una sonrisa extrañamente Olsen no devuelve la mirada y comenta pero rascándose la cabeza con su mano derecha pero también aprovecha para descubrir su oreja nuevamente la atención de Olsen la tiene Paul en ese momento se apena, se moja los labios y los vuelve a morder por dentro por su parte un indiferente Paul dice refiriéndose a las películas que me han dado mucho sin embargo su lenguaje corporal lo contradice al hacer un gesto de su mano de dentro de su cuerpo hacia el exterior lo que realmente piensa es que él le ha dado mucho a las películas no a las películas a él el movimiento comienza de sí mismo se toca el tronco y se expande hacia afuera acicaladores. Cuando Olsen menciona que le gustaría hacer una película en solitario con su personaje, en ese preciso momento, Brittany se toca el índice de los lentes mientras ella se da un ligero masaje reconfortante en la muñeca izquierda, para después protegerla. Esto puede ser un indicio de que no es gran entusiasta Paul de que hagan una película sobre ella sino más bien de su personaje, pareciera que tiene ahí algunos problemas, eh, protege Olsen sus sentimientos al proteger su muñeca, tocar, cuando Elizabeth menciona la relación y conexión de los personajes, Pitani gira la cabeza y la mirada hacia otro lado, Olsen no puede evitar hacer un contacto físico esto lo hace cuando menciona que le está dando el poder refiriéndose a los personajes que interpretan aunque da la impresión que no lo llega a tocar realmente parece que esto no le incomoda a Paul la invasión a su espacio personal quiere decir que pues, sí acepta que esté cerca aunque su lenguaje corporal no va más allá de querer cortejarla conclusiones no sé ustedes neurofans pero de manera muy velada me da la impresión de que Paul Vitany le gusta a Elizabeth Olsen. Risa incómoda, el anillo, el rapor, mirar a la boca, mordiscos, acicaladores y una intención de toque la delatan. Por otro lado y para variar observo a un Paul Vitany concentrado a lo que van, solo la entrevista. Solo unas cuantas veces tuvo un contacto visual con su compañera y parecía muy concentrado en el tema y no en ella, da indicios de que no está interesado en la actriz. Ha sido coincidencia que en los últimos análisis que hemos visto, hay más indicios de interés en las damas que en los caballeros, pero recordemos que todos estos episodios y videos y entrevistas ustedes mismos no los sugieren aquí en los comentarios del video. Neurotip, estos siete comportamientos pueden ser también observados en hombres y pueden ser muy sutiles y pueden darte señales encontradas si dan señales encontradas se entiende que la persona no está muy segura de cortejarte o tenerte como pareja y algunas veces dan indicios de cortejo y otras veces parecen desinteresados escríbeme en los comentarios lo que te pareció este episodio y no olvides de llenar la encuesta para saber ¿Qué temas quieres que hagamos en nuestros siguientes episodios? Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos y te mando un abrazo y recuerda que siempre, siempre debes usar tus superpoderes del neurolenguaje para el bien. Si te quedaste hasta el final de este video, muchas gracias. Y aquí tienes algunas imágenes del mismísimo Cristiano Ronaldo cuando queda atraído y seducido por una Edecán. Identificamos los indicios que vimos en el capítulo de hoy con todo el lenguaje corporal de Cristiano Ronaldo. Hasta el próximo miércoles.